Cuando navegamos por Internet, intercambiamos información continuamente con servidores web sin pararnos a pensar en ello. ¿Pero sabías que esa información puede ser interceptada dependiendo de la seguridad de la página en la que navegues? A continuación te vamos a explicar la diferencia entre HTTP y HTTPS, y la importancia del certificado digital. Las páginas web con protocolo HTTP no cifran la información que intercambias con los servidores web por lo que datos privados como tu DNI, tu cuenta bancaria, teléfono, contraseñas, etcétera, pueden ser fácilmente robados. Por el contrario, las páginas con protocolo HTTPS cifran la información que intercambias, por lo que puedes navegar por ellas sin que tus datos personales corran peligro. Aquí os muestro dónde podríamos encontrar en un navegador si es HTTP o HTTPS. Pero atención, no todas las páginas con HTTPS son legítimas. Para verificar la legitimidad de una página web, puedes comprobar su certificado digital. Un fichero informático con el que el proveedor web pruebas en la entidad que dice ser. Como os explica mi compañero, para saber que la página es legítima, tenemos que observar que tenga certificado y que además este esté en color verde.